amigos y amigas bienvenidos a toxic game channel yo soy el de el, el defensor de del pueblo el defensor del pueblo de xbox xboxlandia eh, amigos eh, tengo que, que contaros tengo que hablaros hoy hoy quiero hablaros permitidme que hable con ustedes de de a no y y os voy a y os voy a ser sincero con una cosa que yo incluso siendo de Xbox eh, desactivo y hablo de la vibración de los mandos porque al final en verdad estamos perdiendo el tiempo en que creyendo que la vibración, oh, oh, oh, estoy casi dentro del juego, oh, oh, oh, oh, oh, oh. dentro del juego porque noto una vibra, que, que... O sea, eh... el coche de derrapa, uh, como vibra, voy a tener que volverlo a cargar, si eres de Sony vas a tener que estar con el cable puesto todo el día, porque a la gente que hace videojuegos, eh, unida maquiavélicamente a lo mejor con los creadores de estos aparatos de estos periféricos eh, deciden que sus juegos en cualquier momento te hagan un, un pedazo de zumbido Ustedes conocéis el Twin, eh, Twin Mirror es un juego de terror de los que de los de Dark Pitch, eh, de Quarry todos eh, estos juegos son hechos por la misma gente, vamos. Eh, pues hombre, en Twin Mirrors, cuando en Tui, eh, en Twin Mirror, cuando empieza, sabéis que es, eh, se ve algo muy, gílico, muy muy tranquilo, muy tranquilo. Eh, bueno, una película de terror, eh, todo es muy tranquilo, el mando no, no hace nada y de repente. Tu, tu, tu, ¡Por Dios! ¿Qué es esto? Todas esas reacciones las intentan reproducir con este vídeo. Que, que derrapa un coche, vibra el mando. Que eh, hasta, para lo, hasta para los disparos. Ahí está la gente flipando con, con lo de los gatillos. ¿Y por qué voy a, a por qué voy hablando de esto precisamente? De, de, de los mandos que es algo que hace por el zasca que le ha dado analista el, ana, el analisto, perdón, analista de bits eh, ya sabéis que a mí no me gustan los analistas porque eh, así de vuelta pronto le diría al analista de bits diría oye a ver me haces la comparativa de xbox series S y xbox eh, series x junto con playstation 5 del mismo juego y me pregunto ¿y qué pasa con la Playstation digital? hasta ahora perdónenme que hasta dudo de que exista una Playstation digital porque no he visto a nadie que la tenga ¿ustedes conocen a alguien que tenga una Playstation 5 digital? por favor, si conocéis a alguien que tenga una Playstation 5 digital que a mí me da la impresión ¿eh? fíjate tú cómo se están aprovechando de los que hayan de los pocos que hayan podido comprar una playstation 5 digital que les venden ahora el, el reproductor oficial ¿eh? que dice un bueno, hombre esto es broma o qué esto es broma o qué no, es de, el reproductor eh, de discos ¿para que para que siga la rueda la rueda capitalista que no pare, que no pare bueno eh, dice en su en su tweet dice, y a petición de, bueno, a petición de la gente aquí eh, tenemos la comparativa de Deadloop en Xbox Series F y X y playstation 5 disfrutarla espero que tengáis un buen fin de semana pone su vídeo y una y una imagen ¿no? en la que vemos Xbox Series, X, Xbox Series X playstation 5 falta playstation 5 all digital para hacer para analizar bien tienes que analizarlo con todas las consolas y una de ellas te falta que es la digital, eso, eh, y queremos saber, cómo se es que yo quiero saberlo, quiero saberlo porque es que no he visto ninguna, pero bueno, sí, yo soy como ese señor mayor, ahí jugando a los videojuegos, ahí viendo pasar la muerte, bueno pues ese, ese soy yo, ese soy yo, y dice um, Luke, Luke de Blanco dice, y el dual sense no dices nada, yo no le voy a decir nada, que se lo diga a otro se lo diga el propio analista de bits le dice no puedo decir nada de algo que desactivo y no uso para una comparativa gráfica nunca uso los gatillos adaptativos eh, del dual sense para los shooters en cualquier caso hubiera sido relevante hablar de las opciones del dual sense si fuera la novedad pero como salió hace un año qué quieres que hable de los DualSense. Lo de los gatillos adaptativos para los que no tengan ni idea de, de PlayStation significa que cuando disparáis en Call of Duty eh, también hay vibración no solamente en esta parte de abajo sino también en los en los gatillos. Son cosas que, a ver, está bien. O sea como idea está bien, me gusta eh, por ejemplo ahora van a poner eh, que cambie los colores de, de ya sabéis, de la luz de esto que es una cosa que podían haber puesto hace mil años porque al fin y al cabo es una luz LED y, y, cosas. y lo pueden hacer desde de, no tienen que ir casa por casa con, recogiendo los mandos, mira que te lo voy a cambiar no, no, no, bueno Total, que está, para mí es una chorrada. Y como dije al principio, lo primero que siempre trato, sobre todo en juegos de esto, así, es quitarle eh, la vibración o bajarla. Que también se puede bajar de, de intensidad, depende de cómo sea el juego. No me gusta, no me hace eh, sentirme más inmerso dentro de un juego. ¿cómo no te puedes... que está vibrando... que está vibrando... mira, como si me dices... que un mono está haciendo fuego... o sea... Es, es, es la mayor tontería del mundo... y ahí nos vamos a quedar... ahí nos vamos a quedar... ya no importa la potencia... ya no importa la tarjeta FCD... porque o sea, ninguna de estas cosas... Les vale porque porque les cae la, la verdad encima. Les cae como una lápida. Que si habla del RDNA, al poco que sepa algo, alguien le dice, mira, esto es una mierda. Pero tiene metal líquido. Bueno, y a mí qué me importa que tenga metal líquido si no tiene juegos. Eso para empezar. Y segundo, el metal líquido está muy bien si lo pones en horizontal. Por lo menos dará menos problemas. Tampoco me, es que me fíe mucho de, de, de las factorías chinas de donde salen estas consolas. ¿eh? Dicho sea de paso. Porque también ha dado problemas en Xbox. como Poniendo la pasta térmica, mal. Ah, por suerte, ninguna se ha quemado. Por mucho que quieran. No sé, me llama mucho la atención eso... Eh, bueno, aquí le responden y todo por un berrinche de bebito, fiu fiu. <ríe> Porque me encanta este me, Valentine, me encanta los comentarios. Pobre Luke, ya nadie lo respeta, es verdad. Pobre Luke, eh, él ha hecho una pregunta. A ver, ha hecho una pregunta. Y ese Dualcell, y claro, y, <ríe> y dice: ¿pero qué Cell Dual Dualcell? ya lo presentaron el año pasado. que, que te diga de del DualSense además que tiene que ver el dual DualSense con cómo se ve el juego con cómo como... es eh, el analista de bits de lo que se trata eh, o entiendo yo que de lo que se trata es de analizar la imagen de un juego en un sistema en otro y en otro bueno, menos PlayStation 5 Digital que ya viene siendo hora. Pero por lo demás, ¿dónde ve, dónde ve eh, Luke que tenga que hablar del DualSense o, o, o de otros o, o de otros periféricos que tenga? Es como, no sé, mmm, no sé si hace por ejemplo vídeos eh, de, de comparativa Oculus eh, y las gafas virtuales, yo creo que no, pero en todo caso, pues... Estaría bien, ¿eh? estaría bien, estaría bien, estaría ¿eh? bien, estaría bien. A ver cómo, cómo se ve en uno y cómo se ve en otro. Y nada, y la pregunta ya huele un poco a, a desesperación. Como diciendo, bueno, ¿y esto? ¿Es que me está diciendo que todo lo que tengo es malo? Sí, básicamente eh, no quería decírtelo. Nos hemos confabulado todo el mundo para no decírtelo. Luke, te hemos engañado. Te hemos hecho pensar que la PlayStation 5 realmente era la mejor consola del mundo. No lo es. Actualmente PlayStation 5 está pasando la está pasando canutas porque con lo que tiene no es capaz de sacar juegos que ya es raro algo está pasando ahí y nada bueno, puede ser la gente de, de Sony tiene un aguante, son humanos y al final terminan las cosas sabiéndose dentro de unos años bueno, de unos años me da la impresión que dentro de muy poco vamos a ver y vamos a tener noticias eh, desagradables en torno, a, en torno a la situación laboral de Sony y de los trabajadores de Sony. Ya no solamente por las demandas que ya la han puesto, sino porque van a surgir muchas más. Y porque aparte, creo que se está preparando una demanda gorda, pero bien gorda, como ya no queda nada con lo que agarrarse ni decir que PlayStation 5 es lo mejor y viva Sony y la madre que lo parió, pues ya, ya lo último ya es recurrir a, a un mando, a un mando. Y por eso me vuelvo a lo de antes. Eh, vamos a ver, y yo soy de Xbox, ¿eh? O sea, uso pilas. ¿Soy de batería o de pilas? Más bien batería. Pero bueno. Eh... No, porque en el momento en el que se acaba la batería... ¡Pum, pum, pum! ¡Pila! <risa> que eso dura por lo menos tres días. Pero claro, dura tres días si le quitas la mierda de la vibración. Que como digo, no me hace estar más inmerso en un juego. No sé qué es lo que pensáis ustedes. Yo desde luego... Ahí lo dejo. Eh, con ustedes, El Vengador Tóxico, nos vemos en otro programa, mañana con más suerte, que tengo que ordenar unas cuantas cosas hasta de aquí dentro del ordenador y pispear unas cuantas cositas, así que nos vemos, hasta el próximo programa, hasta la vista amigos.